Ampier ha presentado el libro Riesgo regulatorio en las energías renovables, editado por Thomson Reuters Aranzadi con la dirección de Juan Castro Gil, secretario general y abogado de Ampier. Bueno, en realidad con la eh, presentación de este libro eh, lo que hemos hecho es abrir una nueva línea de actuación dentro de, la, de las vías que tiene abierta Ampier para resolver el problema de nuestros asociados. Lo que pretendemos es germinar. ...que nazcan nuevas fuentes doctrinarias a nivel eh, global y a nivel jurídico... ...que puedan ilustrar un poco a todos los letrados... ...que puedan ilustrar a los magistrados... ...que puedan crear eh, mecánicas nuevas de, de trabajo que hasta ahora no existen. El libro fue presentado en la Bolsa de Madrid el pasado martes 17 de marzo. Se trata de un trabajo jurídico que reúne una serie de análisis... ...sobre la necesidad de respetar el Estado de Derecho. Y es una línea más de actuación por parte de Ampier... Eh, que en constante lucha y defensa del sector vamos a continuar. Consideramos que es una obra de gran calidad, donde se analizan pormenorizadamente eh, las cuestiones jurídicas eh, que han sido eh, atropelladas por parte del Gobierno, eh, qué principios se han infringido, y eh, constituye una obra, una herramienta muy importante para los profesionales del sector eh, que están defendiendo los miles de procedimientos judiciales que se han presentado ante el Tribunal Supremo. Fundamentalmente hasta ahora. El libro cuenta con el prólogo de Ramón Tamames, quien destacó una importante línea de investigación sobre la relación entre el riesgo regulatorio de las energías renovables y el riesgo asociado al cambio climático y al incremento de los gases de efecto invernadero. Todos esos casos, incluidos los que está presentando el propio Ampier, el propio Ampier pues, tendrán que ser resueltos por la justicia. Y esperemos que los dictámenes que contienen este libro que contiene este libro sean útiles para iluminar, ilustrar a los jueces. Ramón Tamames, Javier García Breva, Juan Castro Gil, Luciano Parejo Alfonso, Carlos Jiménez Piernas, Francisco Pascual Vives, Javier Barnés Vázquez, Luis Pérez de Ayala, José Antonio Martín Pallín y Juan Sánchez Corzo, todos ellos han participado en la elaboración del libro.